UADC informa, calidad académica. La Escuela de Ciencias Sociales celebró su décimo aniversario con la presentación de un libro y la develación de una nueva placa de la biblioteca, la cual fue nombrada como uno de sus fundadores, Carlos Manuel Valdés. En esta década, la escuela ha publicado 50 libros y realizado diversas investigaciones históricas. El doctor Juan Manuel Cardona Chavarría tomó protesta como nuevo director de la Escuela de Medicina de Piedras Negras. Uno de sus compromisos es buscar la certificación y acreditación para consolidar la calidad académica y seguir el ejemplo de las instituciones pares de las unidades Torreón y Saltillo. Inició la construcción del edificio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, que se ubicará en Ciudad Universitaria Campus Arteaga. La AIDH ha contribuido a la sociedad con los trabajos y estudios realizados tanto en campo como académicos y que han logrado trascendencia para la defensa de los derechos humanos en diversos ámbitos como derechos civiles, electorales, transparencia, familiar, entre otros. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, ofreció una conferencia a alumnos de posgrado de economía del Centro de Investigaciones Socioeconómicas, (CISE) con motivo de los nuevos retos que se presentan a nivel nacional e internacional. Uno de los puntos claves que recalcó en su ponencia fue que las universidades deben de poner como prioridad la academia y no la política, teniendo orden e institucionalidad llevando a cabo las prácticas jurídicas. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, asistió a la Conferencia Internacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies 2018. La educación superior y las políticas nacionales para la implementación de los ODS. En la reunión se plantearon los retos que enfrentarán las instituciones de educación superior para contribuir a la mejora social, destacando que los mismos se agrupan en tres dimensiones. Asumir la Responsabilidad Social Universitaria, la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y la Revolución Industrial o Revolución 4.0. La generación 28 de licenciados en Matemáticas y la generación 5 de Ingenieros en Física se graduaron de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. Cinco alumnos de Matemáticas y uno de Ingeniería Física quienes se enfrentarán al mundo como nuevos profesionistas. El rector los felicitó por haber concluido la carrera, señalando que los matemáticos desarrollan la habilidad para utilizar el lenguaje matemático y comunicarse a través de él. Cultura Claudia Isabel Berrueto Ramírez, titular de la Coordinación Editorial de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, recibió la distinción de creador artístico del Sistema Nacional de Creadores de Arte en el área de poesía. El sistema tiene la finalidad de estimular, fomentar y apoyar la creación artística individual y su ejercicio en condiciones adecuadas, así como contribuir a incrementar el patrimonio cultural de México. El grupo Taquincay festejó sus 40 años de trayectoria con un concierto en el Paraninfo del Ateneo Fuente, en donde contagiaron de su entusiasmo a todos los asistentes. El grupo tuvo sus inicios en 1978 en un conjunto de teatro llamado Emiliano Zapata. Al desintegrarse, surgió por primera vez la idea de continuar con la promoción cultural, pero ahora a través de la música. Con el fin de dar a conocer diferentes corrientes musicales del continente americano, se decidió interpretar música latinoamericana. Vinculación En gira de trabajo por la Unidad Norte, el rector Salvador Hernández Vélez recibió de Fundación Arconic 100 mil dólares para la escuela de bachilleres Antonio Gutiérrez Garza. Además, entregó equipo de cómputo en la Escuela de Sistemas. El rector destacó que este apoyo beneficiará a la preparación de los jóvenes hacia la industria 4.0. El Consejo de Vinculación Universidad-Empresa llevó a cabo la reunión de planeación 2019 del Consejo de Vinculación Universidad-Empresa Coahuila Sureste, donde acudieron miembros de Coparmex Región Sureste y Canacintra Coahuila Sureste. Estos eventos funcionan como espacio común para que empresas y universidades encuentren oportunidades de colaboración y desarrollo que permitan mejorar la competitividad de las empresas que a su vez contribuyen con la comunidad. La Universidad Autónoma de Coahuila, en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, convocan a participar en el concurso de ensayo a 70 años de la Declaración Americana y Universal de los Derechos Humanos y a 40 años de entrada en vigencia de la Convención Americana. En el concurso podrán participar los estudiantes de licenciatura o posgrado inscritos en cualquier institución superior del Estado de Coahuila. La Facultad de Sistema recibió el reconocimiento del Instituto Electoral de Coahuila por su participación en el pasado proceso electoral, en el que docentes y alumnos del plantel fueron pieza clave para dar a conocer en tiempo y forma los resultados del PREP, además de crear una aplicación donde los ciudadanos pudieran ver en tiempo real los avances del conteo. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.